Saludos a todos, el día de hoy vamos a ver lectura de velas japonesas porque no solo saber cómo se llaman funciona vamos a saber qué esperar de cada una de esas velas ah, lo siento, nos vemos muy rápido bueno, una de las cosas básicas de las velas japonesas es que nos, nos avisa un poco antes de lo normal, qué es lo que está sucediendo pero solo es un aviso, no quiere decir que vaya a pasar inmediatamente entonces no solo podemos utilizar las velas japonesas para lectura hay una siguiente cosa que hay que hacer y ya sea si ustedes usan un indicador o si utilizan una zona o etcétera se convierte en una estrategia ahora la pura lectura de velas japonesas se las puedo decir aquí muy rápido pero yo la voy a combinar con las zonas de soporte y resistencia las zonas de soporte y resistencia Funcionan bien, como su, su nombre lo dice, como soporte y resistencia, pero hay unas mejores zonas que otras. Las zonas de alta reacción, que, bueno, lo que buscamos con una zona de alta reacción es que el precio sea, eh, digamos que, rechazado de forma agresiva de ciertos puntos. Eso es lo que estamos buscando principalmente. Y esto difiere de las zonas en la que se encuentre por tiempo, digamos, porque si ustedes lo hacen en zonas de un margen de tiempo muy pequeño, como en 15 segundos, como trabajamos, pues nosotros vamos a ver inmediatamente las zonas en donde rebota. Pero, si nosotros vemos una zona de más amplio rango, como sería de un minuto, cinco minutos, vamos a ver que esas zonas de alta reacción son zonas en donde el precio Pasa, regresa, pasa, regresa, pasa, regresa. Si lo vemos en un punto más, eh, más pequeño. Es el ejemplo más claro. Eh, digamos que aquí hay una zona bastante buena que se divide. Y como podemos ver, pasa, regresa, pasa, regresa. Pero eso lo vemos en 15, en 15 segundos. Si nosotros lo vemos en un minuto. Vamos a buscar nuestra línea. Vamos a ver que se ve totalmente distinto. Y si todavía lo movemos a 5 minutos. Se ve todavía. Aquí está. Se ve todavía más diferente. Y eso se refiere a que las zonas de reacción. Son muy buenas pero. En ese punto es un lugar en donde. Digamos se acumulan demasiados, eh, demasiadas velas. Por lo tanto, nosotros estamos viendo unos cambios. Digamos que son drásticos en 15 segundos, pero ya en 5 minutos en realidad. Eso es un cúmulo de velas que no se mueve en ninguna parte. Y a eso se le dice consolidación. Lo que quiero enseñarles es que nosotros, si buscamos en cualquier, en cualquier temporalidad, nosotros vamos a estar buscando ciertos lugares en donde en la temporalidad en donde estemos trabajando vaya a haber una reacción. Por ejemplo, esta de aquí es una eh, buena temporalidad para buscar una reacción en este punto. Pero como podemos ver, tenemos velas rebasando aquí, tenemos velas rebasando acá, tenemos velas rebasando aquí también. Por lo tanto no está bien definida la zona. Sin embargo, podemos ver que en 5 minutos funciona bien. Cuando nos regresemos vamos a ver como que esas áreas un poco... Eh, un poco eh, movidas, digamos que va a haber influencia para ambos lados y no va a ser no van a ser claras. Entonces ese es, donde, ese es el punto en donde debemos decidir en qué temporalidad manejamos y entender que si yo trazo una línea como la que yo tracé en una temporalidad mayor, cuando vaya a una temporalidad menor, vamos a ver eh, que si sí rebasan la línea. Entonces eso es un punto de reacción sí, pero debemos entender que es una zona en una temporalidad más pequeña en este caso toda esta zona vamos a ver nos acercamos a 15 segundos como pueden ver la primera línea que trace es esta de aquí y vemos cómo divide. aquí tenemos un martillo, martillo y aquí tenemos un engolfing alcista esos puntos están bien para esa zona, sin embargo, esta parte de aquí se pasó al siguiente lado. ¿Por qué? Porque es un soporte de resistencia muy bueno en una temporalidad. Pero cuando nos vamos a, a otra temporalidad, cruza y luego regresa. Hay que estar jugando con esas partes. Recuerden que vamos a trabajar con zonas. Ahora, vamos a la parte de lectura de velas. Ya vimos que nosotros estamos buscando zonas. Y esas zonas son las partes altas y las partes bajas. Por ejemplo, es una parte alta, es una parte baja. ¿Por qué no lo marcan? Ahí está. Una parte baja, una parte alta. ¿Okay? Entonces, todos esos lugares vamos a encontrar velas que nos van a indicar exactamente qué es lo que pensaban hacer de, en el siguiente movimiento pero esas velas no nos sirven de nada, porque no conocemos la distancia del movimiento. Entonces debemos de estar buscando un soporte y resistencia que sea válido. Ejemplo, Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una estrella del atardecer. Digamos que se conforma con una estrella fugaz, pero no puede contener a las demás sin embargo este indica que se acabó el movimiento alcista y está cansado tenemos una engolfing bajista tenemos aquí un hombre colgado y luego tenemos mucha indecisión y luego después de eso tenemos esta engolfing alcista que puede ser todo un engaño pero al final no pasa el soporte la resistencia y tenemos una decisión un engolfing bajista y después de esa engolfing bajista que bueno ese engolfing bajista viene después de un hombre colgado que es este engolfing bajista y luego vemos cómo se desparrama y cae. Entonces tenemos aquí una bajada fuerte. Después de haber encontrado una resistencia bastante fuerte, entonces pudimos ver que había una señal, dos señales, tres señales un engaño, o posible engaño de que iba al cista, pero ya tenemos marcado el punto máximo, entonces si no rompía el punto máximo y nos da otra señal de bajada podríamos haber entendido que esto iba de bajada, y es así como nosotros pensamos que las cosas van a cambiar, ahora de bajada cuando nosotros decimos de bajada tenemos la idea de que va a llegar al menos hasta la resistencia o el soporte que habíamos marcado anteriormente ¿qué fue lo que hizo? si ustedes hubieran entrado en venta hubieran salido positivos porque siguió cayendo un poco más, pero principalmente porque habría llegado a nuestra, a nuestra resistencia en la parte de abajo a nuestro soporte ahora una vez más nosotros podemos ver, o bueno, podemos seguir leyendo las velas y podemos seguir viendo que tenemos soportes y resistencias a lo largo de todo, el, este, de todo el gráfico. Nada más depende de si es un soporte y resistencia que sea bastante respetado y en qué temporalidad. Si nosotros alejamos, por ejemplo, en esta parte de aquí no hay soportes y resistencias que se respeten en toda la temporalidad. Eso quiere decir que no vamos a tener una muy buena entrada porque está muy lento el mercado y de hecho si ustedes lo ven no se está moviendo a pesar de que tiene una tendencia alcista no se está moviendo de forma explosiva nosotros estamos buscando cosas como estas ¿Ven? como este de aquí entonces si en la parte anterior no tenemos una forma explosiva, una expansión que sea bastante buena entonces quiere decir que tal vez no sea buena idea entrar en unas operaciones en el mercado, por ejemplo esta parte de aquí está excelente tenemos una expansión bastante buena y vemos que tiene tendencia alcista entonces vamos a estar buscando principalmente velas en las partes de abajo de los retrocesos que nos indiquen el fin del retroceso y poder entrar en compra vamos a ver si encontramos algo, por ejemplo en esta parte de aquí tenemos un soporte de resistencia, este se toma como soporte de resistencia, este también existió como soporte de resistencia y este también, entonces lo que estamos esperando es que una bajada que golpee el eh, soporte y entonces inicie una subida, todavía nos quedan como unos 32 segundos Aquí vemos cómo tenemos un jarami, de hecho no, no es un jarami, es una nube oscura, un tipo de jarami feo, pero es más bien una nube oscura. Eso indica bajada, y este de aquí indica que se detuvo. Vamos a ver cómo reaccionan los demás, porque esperamos una bajada al menos al soporte y resistencia. Si esto está ya hacia arriba, bueno, se nos habría ido, pero nosotros estaríamos esperando que en el soporte y resistencia mm. tuvimos un gap en la parte de ahí entonces vamos a entrar en compra vamos a ver que termine esa vela ok por la fuerza alcista esperemos que siga subiendo ya que rebasó el soporte de resistencia de este punto. Entonces eso quiere decir que puede que siga subiendo un poco más y luego regrese. Si esta vez la acaba alcista, bueno, podremos asegurar que continúa el impulso. En la expansión de la gráfica y eso nos dejaría ver que vamos por buen camino solo 22 21 segundos más vamos a ver se sí, bastante bien creo que vamos a superar los segundos restantes y vamos a quedar alcistas como teníamos planeado Bien, entonces así es como se maneja la lectura de velas con soporte y resistencia. Nosotros buscamos velas o expansiones, su combinación con soporte y resistencia para así decidir los trades.